Bueno, Araceli, eh, primeramente preguntarte un poco cómo están viviendo este momento, de vuelta un poco de forma paulatina a la normalidad y todo eso. Hola, buenas tardes. Eh, sí, muy de a poco, este, con los nuevos protocolos, este que nosotros las instituciones, los hogares, todavía seguimos teniendo, como el uso de tapabocas, este, por suerte si las agendas de visitas eh, son todos los días, pero con una agenda para evitar aglomeraciones, eh, las salidas este, controladas también, pero ya es un cambio muy importante y, y un un mejor humor este, en toda la institución. Supongo que después de dos años que empiecen a entrar los primeros profesores de, y demás, y bueno, las primeras personas supone un cambio anímico, ¿no? Sí, sí, totalmente. El hecho que entre la profesora de canto, que con lo cual ella la, la extrañaba muchísimo, este, es, es, algo muy, muy agradable, como el profesor de gimnasia. Este, hay actividades que no se dejaron de hacer en pandemia, pero este la hacían mucho los funcionarios en sí. Este, ahora ya vienen, digamos, este, los profesionales, ¿no? Bien. Yo como te decía, después que, que tú puedas ingresar, vas a ser la primera persona fuera de médicos, enfermeros, que, que vas a ingresar a la institución después de dos años. Bien, bueno, y en Semana Santa están haciendo unas actividades especiales, cuéntanos un poquitito de qué se trata. Sí, sí, como todos los años, este, ellos hacen sus conejos de Pascua, este, conejos de, de chocolate, ellos lo, los elaboran, ellos después los decoran, los ponen una bolsita, le ponen una tarjetita, este, que lo hacen todos los años y lo hacen ellos con ayuda de los, de los funcionarios. ¿no? Bueno, y una canasta con conejitos, vamos a sortear en el programa también. Tal cual, como ellos te escuchan todas las mañanas, este, así que decidieron, quisieron este, que se le entregara a, en, en algún sorteo que, que se realice en, en tu programa, eh, de una canastita con, con conejos de Pascua elaborados por ellos. Rosalía Ferreira. Bueno, a ver, cuénteme Rosalía, ¿qué está haciendo? Estoy envolviendo conejitos de Pascua. ¿Cómo están quedando? Está dando mucho trabajo, me parece, no? No, no, no. Nos están quedando bien, sí, sí. A ver por, a ver por acá ¿con, con quién estamos por acá. Dale <risa> video, Beba, me dijeron, ¿no? Ni un beba. Bueno, ¿le, ¿le gusta lo que está haciendo? ¿Cómo están quedando sí, esos coreitos? lindos están quedando. A ver, muéstreme un poco. ¿Y cómo ahora. están beba de sabor? Ah, de sabor. Hay <risa> <risa> que una lo dejamos así. Sí, no lo he probado todavía. ¿Pero en algún momento los prueban, después sí? Sí, sí. Después nos dan uno. Nos sí. queda. Bueno, Pero el trabajo es variado. A ver, por acá estamos con alguien más que está embolsando... ...y alguien que está pintando por acá. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Antonia. Antonia. ¿Qué está haciendo usted, Antonia? Pintando un poquito, una cosita. Esas son las etiquetas para las bolsitas así, bueno entonces me tengo que esmerar se tiene que esmerar, bueno, va, está quedando muy colorido está quedando bien Nelson, Nelson. Bueno, ¿cómo, ¿cómo está esa tarea? ¿muy difícil o...? ¿no? No, no, yo la primera vez que vengo, no sé, no puedo opinar pero vemos no, que está, está quedando bien sí, comiendo sobre todo Pero ¿cómo es la parte que se cae? Que sigue, va al tacho va, va, va a la boca a ver, bueno. ¿Y usted cómo se llama? Blanca Blanca, ¿Qué? muy bien ¿Y usted Blanca. qué está haciendo? ¿Eh? U ¿Usted qué está haciendo? Estoy acá haciendo aprendiendo No, pero está quedando bien Te pone el conejito dentro de la bolsa, digamos Está, eh. A ver. ya está ya, ya está la moña, pero está no Ya lo había bien. hecho antes, ¿eh? No. Primera vez Primera vez Ah, bueno, pero está quedando bien ¿Cuántos residentes actualmente están conviviendo aquí en el hogar de Juan la Casa? Actualmente tenemos 32 residentes. Bien, ¿Cómo son un poco las perspectivas para este año en cuanto a actividades y demás? Es, es un año... este con, mucha, con muchas cosas para hacer, queremos hacer muchas cosas, pero vuelvo a decirte, vamos muy despacio con respecto a, a los permisos y, y a los protocolos que vamos, nos van estableciendo. Eh, la idea sí ya se empezó también con el tema de tejidos, eh, para armar una canasta, para entregar eh, en el hospital eh, al al, al niño más pequeño, pero en vez de hacerlo como se hacían todos los años que se hacían en enero, este año lo queremos hacer en junio, ¿sí? este para la fecha del adulto mayor, prendas tejidas por los residentes. Bien, en cuanto a lo que es la lista de espera, los lugares y demás, ¿cómo, usted, cómo viene la gestión de eso? ¿Hay lugares? Hay lugares, nos quedan tres lugares, hay dos lugares para mujer y un lugar para para varón. ¿sí? este Lista de espera hay, pero a veces las... las los tiempos son diferentes, ¿no? Hay personas que por el momento no pueden ingresar o no quieren ingresar. Este, así que por el momento tenemos sí, esa disponibilidad. Siempre lo hemos informado, pero bueno, un poco de, para quienes de pronto no lo saben, no está bueno también decirle una vez más cómo funciona el hogar, en cuanto a que es un lugar sin fines de lucro. ¿no? Exactamente, este el hogar es, es sin fines de lucro, hay una comisión directiva eh, que trabaja obviamente sin fines de lucro, todo lo que ingresa para la institución se vuelca en la misma institución, eh, tenemos este, de, la habilitación del Ministerio de Salud Pública que tanto nos costó, pero la tenemos... Este, así que estamos muy felices con eso. Tenemos todo en regla, todas las actividades, todos los profesionales, todos en reglas. Que eso es una tranquilidad para el, para el residente y para el familiar del, del residente. ¿no? Uno de los últimos logros, que si mal no recuerdo fue el año pasado, fue una caldera que se incorporó. La caldera, sí que, que este año este, pensamos ya, este, si bien ya teníamos una caldera, era leña, esta es pellet. Este, es más más limpia y, y las, los funcionarios tienen que hacer menos fuerzas para cargarlo porque esto es más práctico, así que ya este año sí este, vamos a, a poder arrancar con, con esa caldera que que tanto tanto la deseábamos no bueno mucha suerte que todo sea bien y esperemos pronto poder estar por aquí de pronto un día con el programa como ya hemos venido exactamente una cosita más si me permitís eh, a partir de hoy y hasta el 16 de mayo que es el sorteo sacamos a la venta una rifa eh, que es una canasta eh, de mil pesos son dos bonos dos números 100 pesos eh, si quieren dirigirse a mí o cualquier integrante de comisión les estaríamos muy agradecidos eh, a la ayuda y, y, y siempre está haciendo falta cosas en la institución, vuelvo a decirte, esto devuelca todo en los residentes, y gracias a ahorro Express, que es el que este, nos beneficia con, con esa canasta. ¿no? ¿Cuál es el costo del número? 100 pesos, dos números, 100 pesos. Ah, Así bueno. que este, les agradeceríamos que llamen a la institución o, o se los hacemos llegar. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos.